Ha sido un día muy largo. De verdad, quiero dormirme y estar muy activo para el siguiente día. Tengo que trabajar. Los sueños son la cosa más extraña que puedo imaginar. Espero y me sorprendas, mi querido subconsciente. Dreaming is free. ¿En dónde estoy? Es un cuarto azul con una ventana que solo puedes ver... ...estática. Ah... Um, hay una puerta y una cama. ¡Oh! ¡Alguien está llegando! A ver, idiotas... inclídense de rodillas y pongan tu cabeza sobre la cama. ¿Qué está... <ríe> <ríe> ah. ah. <risa> es que Estoy apagando... ¿Qué estás tratando de decir? Oye, ¿te, ¿te puedo ayudar? No, es casi. Desaparecer. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Ah? ¿Ah? No puedo moverme. Ah, es, está vibrando todo mi cuerpo. No... Muy, muy pesado este sueño... De, de verdad, no entendí nada... Al menos estoy bien... C ...creo...